La niebla persiste, el miedo es lo que existe, los monstruos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 Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo una bruja ¡Oh, oh, oh! Veo una bruja ¡Salve! Veo una bruja Ya no está más El vampiro vació la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Halloween! <risa> <risa> ¡Uh, qué miedo! <risa>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 Ha, ha, ha!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 También lo escucho hace ¡woo! ¡uh, uh, uh, uh! ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace woo woo woo la sirena del camión hace woo ¡uh, woo uh, uh, uh! por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como <tose>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 Los limpia parabrisas hacen swish, wish, wish Swish, wish, swish swish, swish, swish, swish, swish Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish Por toda la ciudad <tos> <tos> El bombero del camión hace shh, shh, El bombero del camión hace shh, Por toda la Camión girando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 tu mano en la mía Tres gatitos perdieron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá temen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 I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 ¿Cómo estás tú? Mami, dedo, mami, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú?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 Néctar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 Hicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Hicoridicoridoc coridoc, El ratón subió al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó y cori, di cori.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 sea que mal iba, que mar iba, que mar iba, donde sea que mal iba el cordero también irá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 Estoy el otro, no. Diddle, diddle, dumpling, mijo, yo.